Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis Curlis! Ay, que soy Carmen y que soy la fundadora de curlymane.com.es y nada, bienvenidos a todos los que me están viendo. Muchas gracias a los que se están creyendo, suscribiendo al canal y que me han estado aguantando que si como missing in action y espero que he vuelto. La eh, semana pasada hablábamos de cómo combinar los zapatos y qué tipo de zapatos comprarse. Eh, esta semana vamos a hablar de qué, de bolsos. ¿eh? ¿De qué tipo de bolsas tienes que comprarte? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿quieres saber qué tipo de bolsas puedes comprarte y qué debes comprarte para no gastarte mucho dinero y tener lo esencial? Entonces, sigue viendo este vídeo. ¡Y ya estamos aquí! Bueno, vamos a empezar con una de mis últimas adquisiciones, que me lo compré este invierno. Eh, bueno, realmente me lo grabó mi mamá. Yo no estaba muy convencida de este bolso, porque me parecía que pesaba. Tenía la sensación de que pesaba, ¿de acuerdo? Porque a mí me gusta llevar bolsos muy ligeros, como mi Longchamp, que no encuentro. Iba a enseñaroslo, pero no lo encuentro por aquí. Pero es un bolso, el Longchamp, que es el Classic, ¿vale? Que es el bolso este que tiene el perrito, que es como que es muy fácil de llevar. A ver si lo encuentro y lo puedo enseñar. Eh, si no, pues vamos a seguir y en otra ocasión ya me lo pongo y os lo enseño. Pero vamos a empezar ya para no estar mucho rato Este es el OVA. ¿Conocéis el bolso OVA este? Que podéis quitarle esto de aquí, es como si puede llevar un babero y que lo, lo podéis estar cambiando. poner el color que os da la gana, alargarle también lo que es eh, la cadena. Pues es un bolso que me encanta. Voy a levantar para que veáis cómo queda. La que es muy bonito, tienes varios colores, tienes negro, tienes rojo, tienes blanco. Yo me lo compré en negro porque yo soy una persona que me gusta mucho las cosas, que me puedo poner con cualquier cosa y que no me hacen pensar demasiado. Eh, yo no creo, o sea, a mí no me gusta invertir mucho tiempo en, en pensar en lo que me voy a poner, porque tengo cosas más importantes, <ríe> entonces que pensar en lo que me voy a poner. Eh, y como, eh, pero también me gusta ir bien por lo pero me gusta... Perder muy poco tu tiempo y ir bien vestida. Ese es mi lema, poco tiempo y bien vestida para poder invertir ese tiempo vamos ahora en otras cosas. Entonces, este ova negro es perfecto, es decir, me combina con cualquier cosa, es muy fácil de, de, de llevar, tiene una cremallera en el interior, o sea, que no es el típico bolso que no puedes cerrar, lo puedes cerrar, ¿vale? Dentro tiene también lo que es varios bolsillos que no sé si los podéis ver, Mal, mal yo tengo ahí unos documentos que el otro día que os fui a hacer cosas. Tiene para el teléfono, tiene para meter la agenda y tiene un bolso, pues para que, tiene varios espacios para que puedas meter cosas. Y se va a graduar. Esto se puede quitar, ya os lo he contado, para poder poner el tipo de, de cubierta que queráis: de flores, de afrutado, blanco, de pelo, lo que os dé la gana. Y realmente que yo esperaba que fuera pesado, pero no es pesado. Y luego el asa te la puedes colgar también. Yo soy mucho de llevar así los bolsos. ¿Se acuerdan? No sé, me siento como mucho más segura cuando los llevo así, cuando los llevo en la mano, porque soy una mujer pequeñita, aunque el coronal es que tenga ya unos quilillos, no, pero en la estatura ya sabéis que la gente hace mucho que me sigue, soy una mujer chiquitita. Entonces, a mí, esto de que llevar el bolso así, me tiran y ya me, me mandan al otro lado. Entonces, yo procuro llevar siempre el bolso pues así colgado, ¿vale? Pues este se es lo va, el oval, famoso va, el que sea bolso bolsa O, pues entonces ese es así. Esta es una de mis adquisiciones, me encanta porque me cabe todo, de hecho cuando he ido a trabajar, eh, trabajaba para propuesta del oral, me lo llevaba siempre, metía todo y era fenomenal. Vale, luego ya pasamos a lo que es el bolso que... Vamos a ir por los bolsos grandes, bolsos grandes. Este bolso es una herencia de mi madre, me encanta este bolso, o sea, no sé si lo podéis apreciar. Es un bolso exquisito, o sea, me fascina. O sea, cuando se lo vi a mi madre dije, yo quiero este bolso, mamá, dámelo. Porque es un bolso, eh, yo creo que lo trajo desde Francia o Camerún, algo así. Yo. Es un bolso que tiene muchos años, es un bolso que quizás tenga 30 o 40 años este bolso. Eh, pero es un bolso que está impecable. Es un bolso de diseño africano hecho de piel auténtica, es una maravilla. Y luego dentro pues tiene, lo veis, la cremallera. El diseño tiene la cremallera, y mira, fíjate que eh, ya tiene para guardar varias cosas, que puedes guardar lo que, yo, lo que a mí me da la gana. Por ejemplo, el, a ver, por ejemplo, este entreno el, el de departamento de departamento porque entonces no existían los móviles. Fíjate qué curioso, ¿eh? Que ahora casi todos los bolsos los traen, traen un bueno, pequeño, pequeño espacio para el móvil, pero claro, en aquella época. Eh, yo creo que eran los 70 por ahí que no existían los móviles y entonces bueno es fantástico este bolso y también tiene una cremallera que es muy importante que compráis siempre los bolsos que tengan una cremallera para dificultar que se os van a robar pues que no, que les cuesta un poco más ¿vale? Robar a lo mejor los roban pero les va a costar un poco más. Y luego pues eso, que tiene la tapa esta que a mí, eh, por desgracia, se me cayeron las tachuelas están de aquí que tienen que ir. Pero voy a ir a que me las pongan un zapatero, estoy buscando uno especializado en bolsos. Y luego, es que si os fijáis, es que es una pasada el trabajo. El trabajo manual es, es, es fascinante, es increíble. Cómo está cosido, es que esto está todo hecho a mano, ¿eh? Todo hecho a mano, es maravilloso. Y luego que lo podéis llevar eh, colgado, así como si fuera bandolero y también lo podéis llevar pues en plan, como ya lo hemos hecho antes, colgado y luego, eh, yo lo que suelo hacer muchas veces si me voy a una cena o algo y, y lo llevo colgado si veo que ya, a ver, meto las tiras, podéis meterlas aquí dentro y lo puedo llevar así, veis, lo puedo llevar así, es una cartera parece grande pero es como una pesa, es muy cómoda y este sería otra bolsa que me encanta. Luego pasaríamos a las bolsas chiquititas que yo me voy comprando. Bueno, este bolso de Loewe, yo tenía otro de Toast que se ralea, lo sorrieron a una amiga, pero este bolso de Loewe tiene una historia tan grande. Eh, esto me lo compré cuando yo trabajaba en la sala VIP de Aena, me acuerdo. Y había una tienda, yo lo vi, lo pasé por ahí por el corset, por antes eso no era una tienda de serano, lo, eso es una que está bajando por sol, hacia abajo, no me acuerdo la calle, grande hacia abajo, hacia abajo. Y yo me acuerdo que claro, yo tenía un problema porque si me acuerdo de trabajar eh, pues a veces tenía que llevar el eh, dinero, no me gustaba, no, o sea, no, a mí me pasó que no me gustaba llevar bolsos cuando era más joven, odiaba llevar bolsos, entonces eh, irme a la tienda lo de comprarme este fue un cierto porque es un bolso eh, cinturón, o sea, no te cabe mucho, la verdad, no te cabe móvil ni nada porque es un bolso pensado para llevarlo un bolso cinturón y está muy bien, pues llevar ahí tú si no quieres llevar pues ya tu, tu tu bono mes, yo llevaba siempre aquí mi bono mes, un, una, también tenía como una especie de, de tarjetita pequeña para meter el dinero y las llaves, y con eso, claro, yo ya estaba ya servida, entonces, este es un bolso que es excelente, es un clásico, ya esté ya es vintage, vintage. Entonces, disculparme no me veis, pero mira, que un poco más lejos para mí, porque mientras hablo me podéis ver, pero mira, ¿ves? Esto es una cosa así. Entonces, se lo pones, pues Eso sería el bolso de cinturón de Loewe, que yo no sé si he vuelto a tener uno así, pero es el bolso de cinturón de Loewe. Y es, me encanta, es, es que es un bolso que es fascinante, me encanta. Bueno, es, me encanta, o sea, es un bolso que le tengo muchísimo cariño, muchísimo cariño. Y, yo me acuerdo, y luego también, que no os he dicho que si tenéis, si no queréis ponerle este cinturón, porque es grande, aquí también tiene, para que tú le puedas meter tu propio cinturón, engancharlo en tu propio cinturón, que yo a veces lo hago cuando salgo. a si es perfecto para cuando viajas, porque te lo puedes meter debajo de la chaqueta y, y, y ya está. Y creo que también fue por eso, porque yo antes viajaba muchísimo más, ¿vale? antes viajaba un montón. Vale, entonces este es otro que me encanta. Es una, es que es chulísimo. Que este es de los que tengo desde hace mucho. Tenía otro que era de, sí, de TOUS, pero sobre una amiga. Luego tuve un channel pequeñito. ¡Ay! tiempos! <ríe> y luego ya pasamos pues, a, a otra adquisición que yo la. Eh, cuando vine de Malabo, tenía que ir a lo que es a la, al centro diplomático, porque íbamos a hacer la presentación de un libro, del libro de. Eh, eh, eh, el famoso libro que muchas no habrán visto online y tal, entonces, que, ¿sabes? Que gané un premio de narrativa, eran varios embajadores, y entonces eh, fue, hice unas recopilaciones de escritoras eh, guineanas, entonces yo, bueno, yo tenía que ir a lo que es a la presentación esta y yo decía, madre, no tengo un bolso de mano, no tengo un bolso de mano, entonces me fui y me compré este. Este es de porfuá este es un porfuá pero es una compra mira es lo que digo yo, es una compra de estas... Eh, con cabeza, aunque, sea, aunque es rojo, aunque es rojo, me parece que como voy a un bolso con cabeza que sea rojo no, pero la verdad es que está muy bien porque lo puedes llevar así colgado. Es un bolso que puedes llevar colgado, no sé si lo podéis ver, esta, voy a alejarme, es que No sé si lo podéis ver, ¿veis? Lo puedes llevar colgado, ¿vale? Pero también... Tomo la silla, a ver si soltando esto, voy soltando cosas, pero también, o sea, eh, puedes llevar, es un bolso que es un bolso monedero realmente, ¿lo veis? Es un bolso monedero, o sea, puedes llevar tus tarjetas, puedes llevar eh, tu, todo, todo, todo lo que necesitas, eh, incluso el móvil te cabe aquí y luego tiene un cierre que hace como clic y es un bolso que luego le puedes quitar la correa ya haces la quito y la llevo como si fuera una carterita, ¿de acuerdo? O sea que en lugar a lo mejor de comprarte otra cartera, puedes utilizarla también de cartera. Y este es uno de los bolsos que a mí me gusta mucho. No me lo pongo mucho, la verdad, porque eh, al ser que normalmente bueno, solo ir a trabajar, no me lo pongo mucho. Lo pongo cuando voy en plan como más que voy a pasear y no quiero llevar muchas cosas. Llevo el móvil, las llaves y ya está, ¿vale? Porque tampoco caben muchas cosas dentro de este bolso. Y luego ya seguiríamos con este. Este también es de Pouffois, yo la que en Pouffois me compro eh, bastantes cosas, bueno, tampoco muchas cosas, pero sí a veces me he comprado cosas de, para salir del paso, ¿vale? Pero es lo que os digo por ejemplo de gastar dinero en cosas importantes, ¿ok? A ver, por ejemplo, este bolso eh, es un bolso que, vale, no es muy caro, pero es un bolso muy, que me, lo, lo voy a poner todos los días, eso es lo que os digo, o sea, si es una cosa que podéis poner todos los días y os lo compráis como para, como para ir de paso, para de paso, no pasa nada, o sea, esto me costó yo no sé si 15 euros o un estilo por ahí, entonces no pasa nada, pero evidentemente eh, si vais a compraros un bolso de verdad, o sea, de, no de, de este que yo me pongo a un bolso de verdad, de estos buenos, si pensáis gastar dinero, gastaros dinero en un bolso bueno, en un bolso eh, de diseño, un bolso que luego o sea... Hacer una inversión, ¿vale? Yo le llamo una inversión, por ejemplo, a mi bolsito de leve, es, para mí es una, fue una inversión que hice, porque lo ves una marca que con el tiempo va revalorizando, ¿sí? ¿de acuerdo? Y yo siempre digo a la gente que cuando tú inviertes y si hay, si... Un, un mes de, o sea, en vez de comprarte 80.000 bolsos pequeños estos, 80.000 bolsos pequeños, o sea, o no te lo compras 80.000 bolsos pequeños, ese dinero ahorrarte para comprarte una marca grande, una marca como Dior, como Chanel, como una marca como, eh, a ver, Gucci, eh, Stella McCartney, con, o sea, una marca que sea una inversión, ¿de acuerdo? Eh, si no tienes un bolso y es algo que te urge de verdad, decís pues sí, como me pasó a mí cuando llegué, madre, me aposté en una entrevista, no tengo, pues entonces sí, cogete un bolso que no sea muy caro porque es un bolso de paso, pero si ya estás pensando, yo necesito un bolso de verdad, yo te aconsejo que lleves de momento un bolso normal como este, ¿vale?, para vida, trabajo a ver si pasa, y que vayas ahorrando, si es que no tienes mucha economía, lo que te sobra, haz como si fuera, voy a hacer una inversión, ¿vale? No me puedo comprar un Picasso, pero puedo comprarme un Chanel, que algunos costan mil y pico, y es verdad que estamos en crisis de ahora, no es el momento, evidentemente, de pensar en Chanel, en viables, hay cosas mucho más importantes como para... Como, eh, ahorrar para porque no sabes lo que va a pasar pero cuando volan, volan los, las vacas gordas que digo yo cuando volan las vacas gordas en lugar de estar comprándote ahora por ejemplo 80 mil camisetas 80 mil bolsitos de 12 euros no te compres esas cosas ahora ese dinero si realmente te sobra ves metiendo una ducha y proponte hazte en el calendario mira un, un bolso que te gusta a ver qué me gusta qué marca me gusta cuál se, se cotiza, desde cuál en unos años me va a dar, eh, va a ser como una inversión, porque yo a lo mejor no puedo comprarme eh, un Picasso, o puedo comprarme un Cog de Cielo, puedo comprarme, eh, o sea, pero sí puedo comprar un bolso, que hay unas cosas mil y pico, pues a lo mejor esa inversión que tú estás haciendo, vale, voy a ahorrar cada mes, estos, vamos a poner 50 euros que a mí me sobran, que a lo mejor no, como estamos en el corona no puedo salir de los virus y tal y realmente tuve un bolso solo y me sobra. Pues ese voy a, voy a borrar para un chanel, pues voy metiendo 50, 50 y al final del año probablemente te puedes comprar un chanel. Entonces, es, es y ese chanel tú ten en cuenta que va a revalorizarse, entonces algunos bolsos son como joyas, cueros Son como joyas. Evidentemente, eh, a ver, si tienes para comprar oro, compra oro. <risa> <risa> bueno, yo siempre intento daros las ideas, pues ese sería otro bolso de estos y yo creo que no tengo, tengo más por ahí, pero para que veáis más o menos los bolsos básicos que yo llevo todos los días, ¿de acuerdo? Y ¿qué más? Eh? ¿qué más queda una? Pues eso, era, eso es todo, eso es todo. Luego sí voy a encontrar más bolsos como el Longchamp que tengo que me encanta, que es, que es un bolso super... Longchamp es un bolso muy ligero muy ligero y por lo tanto puedes meter más cosas y como yo tengo problemas de espalda, pues no puedo llevar cosas que sean muy pesadas. Y eso es todo, hemos hablado de bolsos y espero que os haya gustado la explicación. Si tenéis cualquier duda o queréis hacer una consulta de lo que sea, sabéis que puedes escribirme a <risa> gmail.com madre mía cómo estoy esta mañana, <risa> kurlimange.com o podéis ir a mi página web curlimange.org o puedes escribirme en Instagram, que es mucho, más, es mucho más rápido, ahí me contestáis enseguida, o sea, enseguida. Eh, ¿Qué más? Eh? También podéis visitarme en Twitter y en Facebook, y sobre todo suscribiros, suscribiros. Luego decirme eh, qué os parece los cambios del canal, y ya está, que estoy haciendo? Así que un besito, nos vemos, hasta la próxima semana que hablaremos de... Eh, Pinta uñas. Parece una tontería, pero un buen pinta uñas hace mucho, ¿vale? Mira cómo lo sabe la realeta. Bueno, nos vemos. Chao.